Amigos, ¿cómo están? Les saluda Johnny Cantor un saludo muy grande y muy especial de fin de año para toda la gente en esta temporada ya en la que vamos a recibir el 2023 aquí a través de su canal OZ Producciones para la Superior Estéreo eh, mi nombre es Johnny Cantor, cantante de Alfredo de la Fe, cantante de Chelito de Castro, ganador del Congo de Oro con RH positivo eh, ex integrante, fundador de la orquesta Banda Fiesta para el sello Godiscos y bueno, un acompañante de muchos artistas de la salsa que vienen a Colombia y nos dan esa oportunidad, aprovechando lo que nosotros estamos haciendo. Quiero invitarlos a seguirme en mis redes, porque muy pronto vengo con un producto propio como solista. Mi nombre es Johnny Cantor, así que espero que nos, va, nos veamos en contacto por todas las redes. Así es, Johnny Cantor. La Superior Estéreo les acompaña con mucho amor y alegría en esta Navidad.